Moradores de la Comunidad Agrícola del Jobo del municipio de Salcedo solicitan a las autoridades competentes el arreglo de la carretera. Nada más vienen y la ven, pero no saben decir vamos a arreglar, porque yo se sabe ¿Qué tiempo tiene así? No, tiene muchos años. Esta carretera tiene que tener así, más de 15 años. Porque estas son, son fincas de producción de todo, de vidrio y vaina, y cacao y vaina. En cámara, estudiólogo González para NTN, Giovanni Cordero.